pero bueno hola bienvenidos a un video hace cuánto que no subido video eh uf hace rato anoche anoche anoche para para para escúchate esto anoche anoche hice un en vivo acá en YouTube eh, viendo los premios eh, GOTI, los premios eh, Award eh, Gaming eh, los Gaming Award eh, 2022 y la verdad que en un momento eh, nos encontramos con un momento hiper random gente pero no un momento random estábamos ahí con un amigo charlando viendo en vivo eh, lo pueden ver acá, creo, si es que Youtube no me baja el, el en vivo Pueden ver ahí en el sector de en vivo que estuvimos reaccionando a, a los premios Pero en un momento estábamos con un amigo y estábamos pensando que iba a ganar eh, eh, God of War eh, Ragnarok Y bueno, y al final ganó Elder Ring No, viste, viste, ganó Elder Ring. Elder Ring Elder Ring le ganó a... No te la puedo creer Yo pensé que era ganaba a God of War, boludo, ya ganando todo, boludo ¿Qué pasa? Estaba todo chill, estaba todo bien y de pronto vemos que, que un chaboncito se mete por detrás o sea, yo digo, y, y, y ahí estábamos, eh, o sea, estábamos hablando y decíamos y, y anda, estábamos los dos flipando porque decíamos, ¿qué hace el pibe este? ¿qué hace el otro pibe? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué te ¿Por qué el pendejito atrás? El atrás no sabe qué hacer el pibe, boludo se sí, sí, ha sí, no parado Era el, el, el, el, el chaboncito que hacía los mandados del correo. <risa> Tenemos acá al <risa> que está aprendiendo y le mandamos así café. Oh, oh, ah, puede ser que sea el otro traductor. Puede ser porque está mirando... Oh. Están todos en, en posición de flor de loto. Pero pero está, A menos que cumple un puesto ejecutivo muy alto en el juego, papá el chabón era el de la idea Ah, chabón es, un, día, un día estaba soñando, me levanté y se me ocurrió este juego Y lo dije a hoy, se lo dije a, a, a, a, al japonés y el chabón lo hizo Pero, así eh, eh, ni los dos no teníamos ni cero idea de lo que estaba pasando, no teníamos ni puta idea En un momento, en un momento, pa, sale el chaboncito y, y, y quiere hablar, quiere hablar ahí, y, y se quiere meter entre medio fue sí, sí. épico. ¿Para aquí, para aquí se acercó a hablar, ¿eh? mejor eh, pues no que puede ser que sea uno también eh. Me acerco, sí, sí. Ahí voy. <risa> esta, esta, me meto como de a poco de atrás. Aparezco RoboCaba. Robo <risa> ¿vale? dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Quiero hablar, quiero hablar. No, no, no, no, dale, no, hablar no, no, hablar no, no, Ahí está, está. Bill Clinton. ¿Dijo Bill Clinton? Sí, sí, sí, dijo soy el hijo de Bill Clinton. La verdad que está golpeando, ahí lo está golpeando. Se lo están llevando de la seguridad. ¿Qué? <risa> yo, yo, yo, yo, yo, yo, un, el gran WTF ¿Sí? Gracias a todos y gracias a Bill Clinton, dice que de, es mi papá, <risa> pero no me reconoció. Fue, fue, fue Ronaldo. ¿no? Eh, eh, no, es sí, sí, el momento de la noche el y, y, y, y sí, gente, es lo que escucharon, o sea, es lo que escucharon, o sea, literal, eh, el pibe saludó a Bill Clinton. Yo no acaso alcanzo a escuchar bien, bah, yo, yo eso lo del hijo lo inventé, lo del hijo de Bill Clinton, eso lo inventé en el momento porque yo no entendí ningún carajo. Pero las palabras textuales del pie fueron, me gustaría dedicar este premio a mi rabino ortodoxo reformado Bill Clinton. Troleo de la puta madre, momento épico, momento, no sé, Gay Awards, momento epicardo, eh, y hemos visto cosas épicas en... en en los Oscars creo que este cero se lleva el momento más eh, épico y picardo. tienen que ver los memes gente, yo voy a poner los memes también, son buenísimos, los memes que están apareciendo en Twitter en este momento, Epicardo, son epicardos amigos, es un cago de risa, la verdad que fue un momento que nos agarró a todos como, what the fuck, o sea, what the fuck es... Eh, que fue muy bueno haberlo vivido este momento yo creo que voy a empezar a, a reaccionar más eventos en vivo así que casi que aparezcan cosas random random random como esto espectacular no espectacular espectacular yo les digo que, que no se pierdan el en vivo que, que hicimos que, que es muy buena las reacciones y todo hay un momento también que un chaboncito eh, que estaba estaba tocando eh, estaban tocando los temas y no sé se emocionó pero muy mal eh. Como, ¡pua, pua, pua! el chaval está alucinando amigo se fumó mota de la buena se fumó estaba feliz amigo terminé estaba feliz pero no no tienen tienen que tienen que verlo fue muy bueno y, y en especial El final yo creo que el final fue de lo más épico que pudimos haber visto en unos premios eh, bueno además de la cachetada de, de willis mindo eso fue de picardo pero de picardo de lo malo pero esto fue un troleo, esto fue el nivel God, amigo. al pibe lo metieron en cana, eh, creo que no hay ningún problema, hay gente que está diciendo, uff, tienen que cuidar esto porque es algo muy jodido, y es verdad, bien jodido, o sea, se metió detrás de, lo, de los creadores, hombre, qué onda, el chabón metió como pancho por su casa, es, es muy bueno, es God, lo que pasó es God, amigos, es God, imperdible, yo me imagino que para el otro año van a, van a meter seguridad por todos lados para que no vuelva a pasar, pero... Lo que lo que vimos hoy, la verdad que fue increíble, increíble. O sea, no se lo pueden perder, gente, si lo pueden ver, mírenlo, pero espectacular. Yo creo que esto va a ser tendencia mañana en Twitter, van a estar todo el mundo, Auron todo el mundo, todos los streamers importantes van a estar hablando de esto. Qué bueno que lo vi en vivo, qué bueno que lo reaccionamos en vivo. Eh, y bueno, ya pronto volveremos a los videos más normalitos de películas y esto. Había hecho un video de Merlina, pero todavía no lo he subido. Eh, quería reeditarlo un poquito, dar un poquito más de, de, de, de, de, de contexto. Y lo que pasa es que con el tema del mundial y todo eso, viste que es todo un quilombo. Entonces eh, estoy por eso. Y estoy esperando que termine el mundial y que empiecen ahí las cositas, que, que vuelva toda la normalidad. Pero bueno, gente, eh, gracias por haber visto el video. Gracias a la gente que estuvo en el en vivo. Eh, muchas gracias. Eh, y Simplemente vamos a hacer más podcast así porque nos ha gustado, estuvo divertido. Así que, te vienen cositas, gente, te vienen más, ah, no sé si un podcast, pero fue como una reacción así con un amigo y todo charlando ahí, yo me divertí mucho. Eh, nos vemos hasta tu próximo video, gente. Saludos. ¡Chao! chao. Ahí está, Bill Clinton? Bill ¿Dijo Clinton? Clinton. Sí, sí, sí, sí. Si las cosas no funcionan, debes quejarte hasta que tus sueños se hagan realidad. Creo que es un pésimo consejo. Señora, yo soy un pésimo presidente.